que es una empresa de artes gráficas y hacemos eh, impresión de folletos y revistas principalmente. Ahora mismo estábamos negociando el convenio, eh, llevábamos un montón de meses eh, estancados en la negociación porque la empresa nos daba largas en la negociación y no llegábamos a un acuerdo de subida salarial, lo que nos ofrecen es una miseria. La subida que ellos nos no ofrecen, que es el 2%, Está entre 24 euros y 30 euros de subida salarial. Evidentemente llevamos 14 años con el sueldo prácticamente congelado, con subidas irrisorias. Yo llevo aquí 11 años y que me habrán subido 50 o 60 euros, no más. Una miseria en tantos años. Y no se sientan a negociar, no quieren leer las plataformas que les presentamos. Y ya, con lo que está cayendo y año tras año, pues ya acabas cansándote. Y al final hemos decidido empezar con los paros.